Está tan poquito que se podía leer todo buenas tardes o buenos días buenas noches es julio, el 10 de julio de 2020 y tenemos una amiga nueva con nosotros hoy Tania en Colombia y tenemos a Pili en España, Mateo en Colombia Jay en Francia, yo en España y vamos a hablar, vamos a leer el capítulo 5 de Diseñando el futuro por Jack Fresco Tania te voy a regalar el, el, la lectura de hoy Okay. Lo encuentras, lo ves, el, el capítulo 5, mm. empieza en la página, ahora te digo la página, la página que habíamos dicho. El, la el, página es, es la página 30. Exacto. Cuando tú okay. quieres, es cortito la, el capítulo. Ok, de un sistema a otro. La transición, las señales de los tiempos. La mayoría de las personas no comenzará a pensar en una, en una configuración social distinta hasta que la actual ya no les sirva. Un abandono de un sistema tan arraigado en nuestra cultura como lo es el del dinero requerirá de un colapso previo, algunas cosas que están sucediendo hoy. Bien podrían ser signos de este colapso. En una economía global como la actual, las naciones industrializadas del mundo están instalando más y más tecnología automatizada para poder competir con los precios bajos. Como resultado directo de esta nueva infusión de tecnología, más y más personas están perdiendo sus empleos y no pueden seguir cuidando de ellos y sus familias. Con la automatización y la cibernación llevadas a su máximo potencial, las máquinas reemplazarán no solo a los trabajadores industriales, sino que también a los profesionales altamente calificados. En consecuencia, cada vez serán menos las personas capaces de comprar los productos de las fábricas automatizadas. El reemplazo continuo de trabajadores calificados y plantas manufactureras por otras alrededor del mundo cuya mano de obra es más barata y que ofrecen menos restricciones, medioambientales junto a otros beneficios podrían parecer bueno a corto plazo, pero a largo traerá consecuencias desastrosas. Es muy probable que la baja sostenida, eh, sostenida en los ingresos de una enorme masa de desempleados sea tan grande que incluso llegarán a perder sus hogares y posiciones. Un gran número de científicos sostiene que para el año 2030 habrá una dramática de escasez de petróleo. Puede que el petróleo no se agote, pero su extracción se volverá física y monetariamente impracticable. Eventualmente el petróleo requerirá más energía para extraerlo y refinarlo que la que se puede obtener de él. Probablemente ocurrirá exactamente lo mismo con el gas natural, solo que más rápidamente. Estos acontecimientos provocarán grandes quiebres sociales y medioambientales a la vez que la industria seguirá compitiendo por proteger sus ganancias incrementales, explotando más de la tierra, el agua y los recursos naturales. Esto bien podría ser re el responsable de que la inmensa mayoría de personas pierda la confianza en el sistema monetario basado en la deuda y puedan entonces examinar seria y detenidamente el funcionamiento de una economía global basada en recursos permitiéndoles vislumbrar cómo sería la vida de la vida en una sociedad de este tipo. En los capítulos que siguen daremos un vistazo al proceso involucrado en la adaptación a este nuevo sistema de vida. Muchas gracias. Muy bien, te has estrenado. Bueno, vamos a ver qué, qué podemos decir sobre este capítulo. Pili, tú lo habías podido leer antes. No, pero sí me he... O sea, no lo he leído, pero sí que ahora cuando lo ha leído la compañera me ha acordado... Bueno, lo he relacionado con lo que está pasando ahora, uh -huh. que estamos con el dilema de... actuar bien frente al coronavirus o activar la economía. Uh -huh. Entonces, estamos intentando activar la economía porque hay personas que dependen del dinero, pero a la misma vez estamos poniendo en riesgo las vidas de la gente por querer es activar esa economía... Exacto. O sea que es un dilema muy grande que al final no sabe una sí. lo que es mejor. Sí. Yo pienso que si, si las recomendaciones de confinamiento y todo esto que vienen por expertos médicos no son decisiones políticas, vienen por recomendaciones eh, de, de expertos, si estos producen unos efectos en la, en la economía monetaria que resultan ser más negativos que los de las muertes por el COVID, es hora de cambiar el sistema. Realmente, si el dinero es más importante que la salud de las personas, realmente falla el sistema muy gravemente. ¿Verdad? Es, es terrible. Y estamos viendo los repuntes, los, los rebrotes. Y están hablando aquí en español, yo sé que tú lo habrás visto, Pili. Aparte sí. del lunes, tenemos que llevar máscaras siempre, aunque estamos en la calle. Y, y están y hay 700 casos nuevos eh, aquí en España también, o sea que seguro que volverán a, a encerrarnos. Pero eso la mascarilla en toda España, lo digo porque estoy un poco... Sí, a partir del lunes aquí va lo siempre. Yeah. Bueno, busca en cualquier página de, de periódico en, en la sí, península. Sí, yo había oído vale. en varias zonas, pero no sabía que era en toda la península. Sí. Hombre, creo que toda la península, creo que todos. Y aquí en... Es... ¡Ay, no! Aquí en Mallorca hay algo que van a decir. No, te estoy exagerando, perdona, es aquí en Mallorca. Es aquí en Mallorca y algunas provincias, no, perdona. He exagerado. <ríe> Corto este trozo de vídeo. <ríe> pues sí, está, está muy, muy, muy evidente en estos momentos que el sistema falla por todos lados, está perdiendo líquido por todos lados. Mm. Eh, no solo el, el, la pandemia, sino el tema de la pérdida de empleo, la automatización, el, el desempleo tecnológico, en otras palabras, ¿no? Que la gente no tiene trabajo y ahora encima no hay trabajo porque está todo cerrado. Estoy en un Facebook de trabajos aquí en Mallorca y la gente está en desesperados yo sé que es muy difícil ahora, pero cualquier cosa, limpiando escaleras, camareras de bar, cualquier cosa. Y, y hay gente que están pasando muy, muy, muy apretado por el dinero. Sí. Y luego es sí, interesante. Yo quería... Perdón. Perdón, Mateo. Eh... No, era que estábamos, estábamos hablando con... No ma, ¿Me acuerdas el nombre de de, de este, de esta persona sueca, el de la entrevista? No me acuerdo. Painman. ¿Painman? Painman, sí. Ok, él decía que, que hablábamos en algún momento, yo le preguntaba que, que digamos, que qué interpretaba de lo que está pasando ahorita. Uh -huh. Y él decía que, pues, que hay que tener en cuenta de que eh, digamos la gente ah okay, Benjamin, que la digamos esta crisis dice él que no es tan y yo estoy de acuerdo con lo que él dice que no es suficientemente fuerte como para llevar a un cambio social porque digamos yo ayer estaba hablando con, con mi familia con unos primos y entonces varios decían que estaban un poco decepcionados porque porque digamos tenían la esperanza de que con esta crisis la gente iba a cambiar. Mm. Eh, pero lo que decía Pegman era más como para que la gente realmente cambie y se lleve un cambio mayor, se necesita un, una, digamos, una situación mucho más, más fuerte. Eso por un lado. Eh, por el otro lado, digamos que que hay ciertos problemas, ahorita con lo de la pandemia me parece muy bien que se enfoquen en eso, pero hay problemas como el cambio climático, como la, desauto la, la automatización del empleo, que, que son igual o más importantes y no se les está dando el que, el, el, el, digamos, la expansión o en los medios y todo esto que debería darse. Entonces, y pues eso tiene ahí también lógicas analizándolo desde el comportamiento humano, desde la ciencia de la conducta, pues tiene, tiene cosas. Pero, pero pues me parece interesante y finalmente, digamos que Jack decía la transición no va a ser fácil, ¿no? Y él decía que la gente al no estar, eh, en digamos, al no haber sido educada con el método científico, va a probar muchas diferentes cosas. Algunas van a funcionar y otras no. Entonces, por ejemplo, uno ve con las, o, o yo lo veo así, no sé, que por ejemplo con las marchas de, de Black Lives Matter y todo eso, eh, en algunos momentos se está diciendo como que quiten a la policía, no solo que la, que la desfinancien, sino que la quiten. Y, y digamos que aunque es, digamos que en términos de simplemente hablarlo, es una cosa muy interesante y de hecho tiene que ver con lo que dice el Proyecto Venus de que no va a haber policía. Pues en un sistema monetario como esto no puede ser. Entonces digamos que la gente parece que está probando, el sistema no funciona, está buscando como diferentes cosas eh, y algunas van a fallar y otras no, pero es, es como esa búsqueda que está empezando a, pues desde hace un tiempo, pero ahorita de pronto más claro, eh, empezando a darse, ¿no? Sí, sí, sí, están poniendo parches, están poniendo parches, pero están experimentando y por eso necesitamos nosotros informar a la gente, porque claro, dicen, bueno, ahora es el momento para un EBR, no, no es el momento, porque no estamos preparados, no tenemos gente lo suficientemente educados, no tenemos la gente técnica y, y todo esto, no tenemos la financiación, y, y hay gente que se está no enfadando, pero impacientando porque no ven que estamos haciendo algo, pero qué quieren que hagamos, sabes, si no tienes un duro y si no no hay um, no hay cómo se llama, no hay una dirección clara hacia dónde ir, están un poco como esto de la, las gallinas que corren sin la cabeza, ¿no? No tienen un rumbo fijo, están por todos lados. Y lo de lo del cambio climático es esto nos desaparece. La pandemia se controlará, eh, tenemos la vacuna y todo esto, pero el, el clima, el cambio climático no, no se va a ningún lado. Y es, es, es yo creo que ahora mismo es el más importante. Porque si no tenemos planeta, todo lo demás se vuelve y el, el petróleo también, porque en el, en el capítulo habla del petróleo, ¿no? que puede que no se agote, pero su extracción se volverá física y monetariamente impracticable. Eventualmente el petróleo requerirá más energía para extraerlo eh, que, para que lo que vale en, en venderlo la, lo, que hace, lo que han extraído. ¿no? Y esto ya está eh, esta situación. Ya, ya cuesta más sacar un barril de petróleo que, ...que lo que puede venderlo, ¿no? Y además, pues están ya sacando... ...aceite de este de muy baja calidad... ...de los tar sands... ...no sé cómo se dice los tar sands... ...¿sabes lo que son? Yo he escuchado, pero no, no, no sé bien... El, ...el petróleo está muy mezclado con otras cosas... ...y tienen que sacarlo de una forma sumamente no ecológica... Ugh, ...y además... Eh, ¿como fracking? fracking? ¿con técnica de fracking y eso? No, sabía, es diferente? no sabría explicarte el sistema de extracción de los tarsans pero es dañino como el fracking, sí y, y la okay. baja calidad del petróleo que se extrae resulta en un 15% más de emisiones de óxido de, de carbono, o sea que encima que ensuciamos el planeta extrayéndola, utilizándolo, hacemos más porquería todavía. Es terrible, ¿no? <coughs> perdón. ¿Habéis pensado alguna vez qué pasaría si no tuviéramos petróleo? ¿Con... ¿Habías pensado qué, perdón? ¿Habéis pensado alguna vez cómo sería la vida sin petróleo? Si no tenemos preparado otra infraestructura, otro sistema, ¿cómo sería la vida sin petróleo? Porque estás en la pasta de dientes. Pues no lo he imaginado así en detalle, pero solo como suena. No me gustaría, yo creo. Ah. Es no, que... Puede ser que alguna empresa oportunista aprovechara la oportunidad para hacer un negocio nuevo y... <risa> Hombre, a, lo mejor ya, a lo mejor te lo tienes preparado ya. Las energías renovables es el camino a tomar en cuanto a, a utilizar petróleo para, para calentarnos la casa y los coches, hacer andar los coches y todo esto. Pero está el petróleo está en el plástico, está en, en todo, todo lo que tenemos alrededor. Estoy mirando en la mesa, el bote de crema, el bolígrafo, el, el cásca, la cáscara del teléfono todo, todo tiene petróleo y pasta de dientes, entonces... Pero, o sea, sí. yo tengo una cuestión ahí, no es que el petróleo sea indispensable, sino por lo rentable que es, es que se usa en todo, en todas las cosas, porque yo creo que se pueden, o sea, al menos acá en Colombia hemos escuchado que han hecho plásticos derivados de ciertos alimentos, y yo creo que muchas otras cosas se pueden producir de esa manera, pero como lo que es rentable en este momento y como ya hay una infraestructura para procesar el petróleo, supongo que por eso se hace y no porque o sea, sea como indispensable, o no sé. Se puede usar sustitutos y buscan, algunos laboratorios trabajan en buscar sustitución de cosas, y en diferentes materiales, y hay materiales nuevos, está el grafeno, en el tema de la construcción hay cementos eh, que se, se auto -reparan. Hay muchas cosas nuevas que se están descubriendo, pero efectivamente en la infraestructura ahora mismo está hecha para, para usar con petróleo, tanto para producir el producto que sea, como para fabricarlo. O sea, que el mismo producto necesita, eh, necesita petróleo, pero luego para producirlo o se hace falta para que funcionen las máquinas. O sea que, sí, ahora, el, el problema grande que veo yo es que no hay prisas, no se están dando prisas en, en cambiar, porque como tú dices, es muy muy uh, lucroso, ben, hay mucho lucro en el tema, hay mucho beneficio en el tema monetario, así que es muy fuerte. Yo cuando me, me di cuenta o me enteré de que había Petróleo, hasta en la pasta de dientes fue un choque muy fuerte muy fuerte para mí esto ahí, ahí empecé a pensar lo que lo que podría ser sin, sin petróleo no aquí yo donde yo vivo yo vivo en la isla y traemos casi toda la comida ya desde la península no somos autosostenibles que para mí es ridículo pero vamos entonces traemos toda la península y tenemos para tres días por lo que tengo entendido si nos acaba el petróleo, los barcos ya no nos podrán traer la comida. Uh, cosa, problema grande. Luego no tendremos coches para ir a buscar la comida cuando hay. Si, ¿Sabes? O sea que la luz de tu casa, no podremos conectar el, el portátil, el ordenador, todo, todo, todo. Imagínate lo que sería sin electricidad. Sin... Cuando tienes cuando un apagón, ¿a qué es? Rabioso, porque no, no tienes ni wifi en el móvil, porque se ha ido a la wifi, ¿no? Es, eh, imagínate qué horrible sería. En medicinas también hay. ¿Hay, ¿hay, medic hay medicinas? Pero sí, tienen que buscar sustitutos. Y esto es una de las cosas que se haría en una economía basada en recursos. Buscar las cosas más. Que... ¿Sí? Las, los, los incentivos de, del sistema actual. Hace que, pues, hace que digamos la, la inversión en investigación en nuevas formas de producir los productos y de fabricarlos eh, sea mucho menor a la que debería ser, en parte porque pues la gente que tiene esos negocios de, de petróleo y todo esto, eh, y quienes dependen de ellos también, eh, pues digamos están, están atados también a... A, a los incentivos que conlleva estar en esa posición, entonces, eh, pues digamos, si yo tengo una industria petrolera, yo voy a tratar de mantener la posición de, de dominación el mayor tiempo posible, entonces mm. es complicado porque, claro, o sea, yo, yo hasta ahora no he visto que no es que no se pueda, digamos, eh, ir hacia las economías, hacia las energías renovables a través del sistema capitalista. Sino más el problema que veo hasta ahora es que es que digamos que es un juego como de poderes de las tecnologías que están entrando, de paneles solares, etcétera, con las que ya están establecidas. Y, y digamos que eh, no debería ser así en el sentido pues de que no se debe dejar como a los, a los incentivos del mercado a ver qué es lo que termina ganando, y si gana el petróleo y esas fuentes fósiles, pues entonces básicamente estamos en la olla o estamos muy mal, sí. sino que debería, pues obviamente el sistema capitalista, el sistema económico debería, debería tener eso en cuenta. Y el petróleo se acabará, es porque en, en algún, ya está acabando, porque ya estamos sacando la, la de mala calidad, porque la de buena calidad ya. No, no hay, pero el, el, la, la forma de crear el petróleo no, no se repetirá porque tardó mil, millones de años en formarse y porque es una mezcla de huesos, de dinosaurios y plantas y no sé qué y, y todo el proceso que se dio, una situación concreta o una serie de cosas, un proceso que concreta que no vamos a poder repetir o sea, no es una cosa que pode podemos fabricar una sustitución pero fabricar el mismo petróleo como en las mismas condiciones que fue creado antigua eh, originalmente primero no tenemos dinosaurios bueno, tenemos a los políticos <risa> Ni siquiera para eso sirven. Exacto. Ni siquiera para esto sirven. Madre mía, madre mía. Bueno, del capítulo no sé si hay algo mucho más. Sí. La gente está perdiendo confianza en el sistema monetario. Sí, digamos, hay un... Sí, perdona. No, Didi, tú. Pues que, que hay un libro de, de Beblen eh, que habla, se llama Los ingenieros y el sistema monetario, y ahí habla de por lo menos dos situaciones que deben estar para que se produzca un cambio. Una de ellas es que la, la gente pierda la confianza en los ricos, en los hombres de negocios, ¿sí? porque hasta ahora mucha gente, digamos, es cómplice de, de no, si yo, si yo, digamos, trabajo suficiente, de pronto tengo puedo tener lo que, lo que me venden en la televisión o lo que sea de riqueza y de todo esto. Eso por un lado, y por otro lado, pues habla del de, de énfasis de, de que se necesita gente técnica que sea capaz de, de manejar la, el, digamos, el, el sistema industrial que se ha formado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo veo, no sé si estoy un poco como o muy sesgado, pero estoy viendo que la gente sí está perdiendo como confianza en bancos, en, en los políticos, etc. Entonces, eso me parece positivo. Lo que se tendría que hacer ahora es, todos los laboratorios del mundo, a, a buscar sustitu sustituciones para los, los recursos que nos están acabando y buscar formas de, de, de producir cosas de buena calidad, que duran, que no se rompan. Lo que pasa es que para eso también hay que hacer un cambio en la economía, porque si tú como empresa lo que quieres es vender más y más y más, pues lo de la, lo de la observación programada te va a interesar, entonces cosa, construir cosas que duran sí. es muy compatible. Ahora en la Unión Europea, ahora no sé si es en Francia o en la Unión Europea en general, a partir del 2021-22 se tiene que quitar esto de la obsolescencia planificada. A ver si encuentro. Vamos a ver si se si lo, si lo he recordado bien. Um... Pero no se quedan callados mientras estoy buscando, porque si no. Pues yo estaba pensando sobre eso y, y lo que decía Pili también del de, de nuevo sistema económico, porque, por ejemplo, escuchando a Greta, y en general uno conoce, se me viene ahorita, digamos, lo que decía Greta de que, de que si no estoy mal era Inglaterra, pero puedo estar equivocado en el país. Pero decían básicamente que, que habían bajado muchísimo la, la, la emisión de, de gases de efecto invernadero. Pero entonces decía ella que, bueno, que eso suena muy bien, pero que después uno va a buscar y se entera que no estaban teniendo en cuenta ni, ni, ni industrias de extracción de petróleo, ni eh, transporte aéreo, que son de lo que más produce. Entonces yo pensaba como, fue madre, o sea, suena muy bien, pero digamos, ante la ley siempre hay alguna un, una trampa ahí que se puede hacer, ¿sí? sí entonces, o sea, porque me suena súper chévere, pero, pero también me pone a pensar eso otro. Y luego está también lo de los coches eléctricos, que la fuente de electricidad tiene que ser también limpia, porque si la fuente de electricidad no es limpia, pues está cambiando de sitio la fuente de contaminación, pero sigue habiendo. Ok, lo que estoy leyendo es que a partir del 2022... Más, más o menos, si lo estoy entendiendo, las garantías tienen que durar más que dos años. O sé sea, que tú compras una lavadora y te dan dos años de garantías cuando lo compras, y si pagas un poquito más te dan tres años, pero no especifica cuánto más. Tiene que... Ah, o sea, si uno paga más, uno obtiene más garantías, es lo que están diciendo? Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Pero están aquí okay. porque entiendo a partir del 2022 eh, la garantía tendrá que ser más largo o algo así. Tendré que mirarlo más, más a fondo y os mando, bueno, vosotros mismos también podéis mirarlo. O sea que, pero hay, sí. <coughs> capaz que lo que harán es subir los precios. ¿Es, es de Francia o si es sí. de toda la Unión? ¿Perdona? Te pregunto si es que es solo en Francia o en toda la Unión que pasa. Estoy a la... leyendo en, en toda la Unión. Dentro okay. de la unión es lo que estoy leyendo. Un paso, un paso corto, pero al final un paso. Sí. Vamos a ver. Una pregunta su. Sí. Eh, allá en España tengo entendido que se estaba implementando como renta básica universal o algo así. Sí. ¿Es cierto? ¿Y, y sí. como sabes algo al respecto, o Pili? ¿O alguno, cualquiera? Pero, no, es, no es renta básica, es un, bueno se llama ingreso mínimo vital. No, no es para todo el mundo, es, tienes que reunir una serie de características que son: una, no tener un ingreso mayor de 200 euros, creo, o era algo así. Pero ah. más cosas, o sea, que la gente, me parece que la gente joven que no ha estado independizado más de tres años o cotizando no sé cuánto tiempo, creo que no dispone a a esa renta. O sea, que una persona joven que no tenga trabajo a lo mejor no la puede acceder y no es por persona, me parece que es por unidad doméstica. Bueno, para personas como mujeres que puedan ser víctimas de maltrato, creo que no tienen que cumplir todas esas características por el tema de que tienen que alejarse de, del maltratador, pero no, no sé mucho más. Ajá. Sí, tienes razón, no es renta básica, es ingreso mínimo... De, de, de. Um, yeah. a, a propósito de eso, uh, recordé una, una TED Talk que escuché el otro día, eh, donde el, el, el tipo explicaba cómo me parece que es de un pueblo, en una ciudad en Canadá. Eh, y intentaron hacer esto de, de dar a todo el mundo un ingreso mensual mínimo. Y, y después de, de correr unas cuantas estadísticas se dieron cuenta que que en realidad la gente en vez de volverse vaga, que yo, no hacer nada, eh, en realidad empezó a ser más productiva y ya y y a, a, a crear más ganancias. Y, y también les hicieron um, testes, ah, ¿cómo, ¿cómo se dice? Uh, IQ tests les hicieron. Uh -huh. Entonces se dieron cuenta que la pobreza. Les, les, un, un poco les frenaba de, de, de crecer intelectualmente entonces después de, de su vida con ese ingreso mínimo mensual se volvieron más inteligentes y más productivos entonces ese es uno de los, de los mitos que a veces la gente cree que, que cuando se tiene todo como se, tendríamos todo en, en una ciudad dentro de, del punto de referencia del Venus Project no, no creo que la gente sería, sería valga o, o algo no. por el estilo lo no, decía, decía Jack hay, se va a necesitar gente que, que, que maneje las máquinas, que van a hacer todo por nosotros necesitan que se, que se ponga el código en ellas, se necesita construirlas se necesita configurarlas se necesita instalarlas entonces eso va a ser creo que un, un trabajo más que, que, que llena más a uno, más, más complejo más uh, que reta el cerebro a a estar constantemente en actividad y, y entrenado y, y feliz. Sí, Serán estas cosas por humanos mientras no está automatizado, pero este tipo de cosas será de las que se se termina, se termina automatizando este tipo de trabajo. Pues sí, yo creo que en realidad todos ahora que estábamos leyendo el capítulo 5, que vamos a tener que enfrentar todas esas cosas la automatización, el cambio climático, mm. la falta de petróleo. Y quién sabe, una pandemia más, tal vez más fuerte que, que esta. Entonces creo que es necesario que la gente entienda que son situaciones que son inevitables, que son irreversibles y que más vale estar preparados. Y tenemos ya un modelo que dejó eh, Jack y No Hombre. sé, es tan difícil para mí comprender cómo la gente no puede, no puede dejar todo este presente tan feo que... Hay muchas partes y el pasado peor que hemos tenido la, la civilización por algo mejor es, es bastante raro para mí. Entender. Lo de, de que la, las pandemias nos separarán, sí, probablemente tendremos enfermedades, no digo que no, pero ahora estamos debilitando el planeta y nuestras defensas con la destrucción del medio ambiente. Esto también está, no solo el cambio climático afecta, pero también. Uh, de, el hábitat de los animales, entonces eh, ahí estamos exponiéndonos a más peligro todavía con este sistema y en una economía basa, basada en recursos, la naturaleza se respetaría al máximo, tendríamos mucho verde, tanto dentro de la ciudad como los espacios fuera, se dejaría que todo fuera natural y dejar los animales en paz y, sería, sería ciertamente como decía Jack un, un paraíso terrenal que no hay, no hay que esperar <risa> a morir, para exacto. estar en un paraíso, lo podremos... Exacto. Aquí mismo. Exacto, exacto. Ni habrá que ir de vacaciones para escapar de la vida. No. Porque mm -hmm. la, la vida... Es que, claro, lo de, lo de desmoti desmotivación, lo que comentaste al principio del experimento de Canadá, eh, lo de que la gente se desmotiva, se desmotivan en el sistema de hoy porque es una mierda. Pero si tú estás haciendo algo que te gusta, porque podremos estar haciendo lo que nos gusta. No necesitas que te empujen a hacerlo. Si, si a ti te gusta pintar, no te, no te molesta coger el, el pincel o el, el, el lápiz y empiezas a dibujar, a pensar, a pintar. Si te gusta tocar la música, si te gusta viajar, si te gusta estudiar, si te gusta experimentar, no, no vas a tener problemas para... Y además, con tan cortas los horarios de trabajo, porque serán cortos los horarios de trabajo, pues será un gusto trabajar, no, no habrá que motivarse, porque la motivación estará en el, en el placer de hacerlo. Así que, pero es hoy que llegas del trabajo cansado y, y igual has peleado con el jefe o con un compañero y llegas a casa y la mujer empieza, el niño ha escrito en bolígrafo en la pared del cuarto de baño uh -huh. ¡Oh! <risas> La verdad es que a mí a veces yo... Hay, hay cosas que no, a lo mejor me gustaría hacer, no, no la hago, porque me siento me siento mal, o sea, me siento como que estoy perdiendo el tiempo, que debería estar buscando trabajo, debería estar haciendo algo productivo. Y eso es lo malo en parte de este sistema. Es, es complicado porque llegas a... a... El, el, la negación una y otra vez que entregas un currículum, o vas a una entrevista, o, o, o buscas en el periódico a ver qué, qué vacantes hay para el trabajo y tal, y, y no hay nada, y no hay nada, y uh, eres demasiado joven, eres demasiado viejo, te quieren pagar una porquería, no podrás vivir, tienes que viajar dos horas en autobús para llegar al trabajo. Qué ¿Qué, van a tener? Te tienen experiencia para los trabajos más tontos. Es decir, que siente que, que te están llamando DONTA, Dios ni que soy DONTA, porque me viven experiencias para limpiar, para fregar platos, para. como si hubiera que estudiar para eso. Claro. Y hay gente con, con carreras universitarias trabajando en McDonald's, por ejemplo. Mm. Y es una, es una pena, porque has pagado tus estudios, porque como no son gratis, has pagado para ir a la universidad y. Y además y luego has... tienes que pagar el título, ¿eh? Aunque te lo hayas ganado. <risa> <risa> es lo más raro. Bueno, eh, no sé, ¿abrimos la veda a preguntas generales, a temas generales o, o qué? ¿Cómo hacemos? ¿Alguien, quiere, algo, ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda, algún comentario, algo vi, que vieron interesante esta semana? Mm. Pues, de mi parte veo a... El, el colapso de la política, como dije, dijimos antes, más y más gente se está dando cuenta que los políticos no, no entran en esa profesión para, para beneficiar al, al público, mm. a, al pueblo, sino para enriquecerse de las formas más detestables. Porque, por ejemplo, en Ecuador, últimamente, en los últimos meses de la pandemia, resulta que, que se han beneficiado de, de la ayuda que recibía Ecuador, que, que recibe. De, de otros países, de farmacéuticas, para utilizarlas para contrarrestar y combatir el virus. Los políticos, qué sé yo, generan facturas por más de la cuenta, se quedan con el, con el cambio y, y entregan productos deficientes que, y, y solamente la gente sigue muriendo y enfermándose y frustrándose más y la economía empeorando. Entonces, que es, es un punto clave para la gente que... Que, que se interesa en Venus Project, que, que nos escucha, que nos va a escuchar, se dé cuenta que el, el, la manera en que está fallando la política y cómo va a seguir fallando, porque es, es algo que, que, no, que no ha funcionado, como dice Jack, en 100 años, eh, que hace 100 años funcionaba de cierta manera, pero ahora ya no sirve para nada, entonces la gente se tiene que dar cuenta que, que es, es, es importantísimo hablar de ello, hablar de de lo deficiente que es de cómo existe una alternativa mejor y cómo podríamos salir todos de esto. Mm. Entonces, eso también. Digamos, eh, digamos que a veces, yo creo que eso es algo que se ha mantenido, es una enseñanza que se ha mantenido en la gente, es pensar que los políticos, digamos, están preocupados por uno y quieren su bienestar, pero yo creo que esta pandemia ha... Uh, digamos, ha mostrado, eh, pues de una manera muy clara, me parece, de que los políticos están, sus intereses son con quienes les ayudan en las campañas y cómo hacerse ricos y todo esto. Y, y digamos, una de las cosas que yo notaba era en mí mismo y en otras personas, como esa habituación de, digamos, habituación de, de esta condición, ¿sí? Entonces, cuando habían 100 casos en, aquí en Colombia, yo estaba preocupado así como, pero cuando habían 10.000, como ya había pasado harto tiempo, yo ya estaba emocionalmente, estaba mucho más habituado, más tranquilo, entre comillas, mm. aunque, digamos, los datos decían era que, que estábamos peor. Entonces, entonces, esa, esa digamos, esa condición humana. Que ahí sí le vería naturaleza, es, eh, digamos, son principios de comportamiento como, digamos, eh, la necesidad de comer o eso. Es la capacidad de habituarse que se tiene, puede ser buena en unos aspectos, pero puede ser extremadamente mala. Y yo creo que en una situación, en una pandemia más, más fuerte, eh, digamos, se vería lo mismo la misma corrupción, pero a un nivel mucho mayor. Y digamos, creo que hay como una concepción de mucha gente que cree que no, que no me va a pasar nada, etc. Y retomando lo que decía Jay, pues es importante comunicar porque es, o sea, hacen bien de todos nosotros que la gente se entere que, por ejemplo, los políticos están encargados en, en otras cosas. Algo que yo quiero complementar a lo que dices es que ahí es donde se ve que los políticos están tan enfermos que no se dan cuenta de que las decisiones que ellos están tomando les están afectando a ellos mismos. Y es lo que se ha visto que muchos políticos han salido contagiados en este caso de la pandemia o toman decisiones que a largo plazo les dañan a ellos. Entonces es como que ellos también son víctimas dentro de este sistema. Sí. Sí, sí. Y, y a largo plazo también, porque la destrucción del planeta va a afectar a sus nietos y sus tataranietos y sus bisnietos y esto. O sea que, pero no están pensando en esto, están pensando en sus bolsillos, como si no hubiera una mañana. Y yo me acuerdo cuando primero me unía a, a esto de, de cambio social, me, alguien me comentó de que los, los políticos miran a los cuatro años o los cinco años de su mandato. Lo que pueden hacer en aquellos cuatro años, el dinero que pueden hacer y cómo pueden manejar el sistema a su beneficio. Realmente no, no miran a largo plazo lo que empezar un proyecto que puede durar más, digamos. No es, no es en su mentalidad. Mientras los bancos, por ejemplo, sí. Ellos sí que buscan a más largo tiempo. Estudian... Eh, los patrones de, de la economía y todo esto, que aunque sea una ciencia falsa, eh, más o menos ellos días pueden... Además, ellos saben jugar con el tema, de, así que ellos pueden planificar a más largo tiempo. Pero los políticos solo miran los años que van a estar en mandato y ya está. Y si, y si vuelven a votar a Trump y tenemos a Trump otros, otros, eh, otro mandato, otros cuatro años, estamos ya... Porque está deshaciendo todo todas las leyes de protección al ambiente, las leyes de eh, libertad humana, digamos, también. Eh, uf, qué, qué repelente, qué, qué fuerte la historia ahí. Y no hay ninguna opción no en realidad que tenga fuerza. Sí, Mateo. Pues de que, de que justamente esto que, que hablábamos ahorita, Sue, que tú nos contabas de que el comportamiento humano es como una de las cosas que, o la cosa, digamos, el tema que más te, te gusta, te apasiona, ya, digamos, yo estoy en el mismo punto y, y pensaba que en eso que me parece tan clave de, de lo que decía Jack, y era, vea, la idea es como, eh, yo lo entendía un poco como cuando un niño tiene un juego que descubrió un nuevo juego, una nueva cueva o un nuevo lo que sea, y le pareció muy divertido y, y trata de... de de llevar a su amigo para que él también juegue, ¿sí? Es Ajá. como lo mismo, o sea, el proyecto Venus es como una versión mucho mejor de, de vivir la vida, etc. Eh, y digamos que, que es súper crucial que, que cuando uno trate de, de comunicar a las personas, si por ejemplo dicen como, no, usted, usted, está, usted es un utópico, lo que sea, que uno diga como, ok, listo, este método no funcionó, de pronto mi método fue... No sé, contarles simplemente tratando de utilizar la lógica o lo racional y entonces ellos como, no, no, no eso, no, eso no va a pasar jamás. Entonces, uno en vez de decir, porque es muy fácil decir como, no, esta persona pues simplemente no va a entender nunca, eh, como bueno, método B, entonces, entonces de pronto más emocional con, con palabras más emotivas o lo que sea y si no funciona eso con otro. Y, y, digamos, también saber uno hasta dónde puede llegar, porque yo, yo, me, yo me acuerdo, sobre todo antes, me pasa ahorita, pero no tanto, y es que, es que yo me saturaba, o sea, yo intentaba, digamos, con, eh, compartir eh, este, estas ideas, pero uno se satura y queda tan cansado que uno dice, termina diciendo como, no, mejor no, no cuento. Pero entonces saber, como, bueno, listo, hasta aquí llego, porque pues no es solo la otra persona, sino yo también, eh, qué límites tengo y jugar con eso para intentar como que se esparza más rápido, ¿no? que eso es finalmente parte de lo que queremos. Sí, y saber que hay gente que no la van a pillar nunca, que son lo que decía Jack, proyectos de 20 años. No, sí, no tenemos sí, tiempo para pasar 20 años con una persona individualmente. Tenemos que ir a la fruta que cuelga abajo, the low hanging fruit. La fruta que cuelga abajo de, en el árbol, que es fácil de coger, que están ya interesados en un cambio, que ya están buscando algo. Estas son la gente que será más receptivo antes de intentar cambiar fanáticos o tal. Hay un, hay un sí. señor um, de color en Estados Unidos que está yendo a, los, a las reuniones de los Ku Klux Klan y las está convirtiendo. Me, me parece súper ¿Sí? interesante, no sé cómo se llama. Pero hoy justamente apareció un vídeo sobre él. Um, a ver. A ver si encuentro. Va ah, habla con ellos y... A ver. Daryl Davis. Daryl Davis, se llama. Y... Por, takes... ¿Perdón? Ok, ok. Davis. ¿Puedes escribirlo? Sí, era. pero ha dicho que era un hombre negro. Sí, es un, es un hombre de color, además está Es un. Impresiona, ¿sabes? Tiene. Pero los, los de Google Clan no están, no son racistas, o sea, ¿cómo ha pasado siquiera? Exacto, <risa> No espera. se lo han cargado. Ha hecho un vídeo que se llama ¿Por qué yo, como un hombre de color? Atiendo a los rallies, a las reuniones de KKK. Y aquí os paso el, el enlace. Y así podéis verlo. Gracias. Un encuentro fortuito con miembros del Ku Klux Klan llevó al músico de color Daryl Davis en un camino a determinar la fuente del odio. Su simple, es, pero no ortodoxo, enfoque ha creado resultados sorprendentes y puede ser, y puede que sea la solución para todo el discurso racial. Tiene 23.146 comentarios del vídeo. Wow. Ok. Nice. Super cool. Super cool, sí. Habrá que verlo. Así que este, este hombre a lo mejor estaría interesado por el tema de la naturaleza y el comportamiento humano y todo esto. Eso es importantísimo, que el comportamiento es, está, está sujeto a cambios por el ambiente. Entonces, sí. simplemente hay que actualizarse, cambiar la manera de pensar. Uh, ahora está de, de, de moda el tema del racismo en <tose> Estados Unidos bastante por la, las muertes. Uh, ventas de, de afo, afroamericanos. Entonces, me uh, imagino que hay muy, y por ahí un, un par de comentarios que, que gente ya votaba a la basura sus banderas de, de la confederación. Ajá. Uh -huh. El sur. Entonces, a veces tengo esperanza porque cuando a uno se le presenta información, hechos históricos, datos científicos, ciertamente... Quieras o no cambiar de, de pensar o oh, va a estar rondando tu, tus pensamientos. Y qué tal si la otra persona tiene razón, con todas esa evidencia que me mostró. Y con eso quería también uh, citar un documental que a mí me abrió los ojos para siempre, que vi, era de National Geographic y era, se llama uh, The Human Family Tree. Entonces, este documental, eh, son científicos, PhDs de universidades importantes, no me acuerdo si era Harvard o okay, qué universidad de Estados Unidos. Pero fueron a, a, a New York y entonces New York es de las ciudades más pobladas y más cosmopolita, cosmopolitas en el mundo. Entonces este señor les hizo oh, pruebas de ADN de unas 300.000 mil personas. Entonces el, el, el ADN de todas esas personas, de todas las razas, habían ecuatorianos, uh, colombianos, israelíes, turcos, gente blanca, gente negra, gente, gente café, de todo tipo. Entonces, uh, gracias a, a los instrumentos que ellos tienen, uh, pudieron trazar las migraciones que pasaron durante los últimos cientos de miles de años para descubrir que todos tuvimos un origen en África. Y cambió su apariencia, el color de piel, la forma de los ojos, para adaptarse a ciertas zonas climáticas en el mundo. Entonces, al final, todos, todos somos africanos de alguna manera. Todos somos migramos en España, ciertamente. Sé que estuvieron árabes ahí, después vinieron a América, por eso pff, tenemos aquí ciertos rasgos de árabicos de indígenas eh, en Ecuador, mestizos. Entonces, los blancos, mismos que se consideran tan blancos, seguramente tienen escondido en su ADN cierto porcentaje de, de, de nativos americanos que sus antepasados, es más que seguro, tuvieron algo que ver. Entonces, cuando uno, cuando alguien le presenta información tan, tan uh, irrefutable, es, mm. es difícil no, no aceptarla y, y decir, bueno, ¿y ahora qué? <ríe> Entonces, hay que, hay que hablar de ello también. Es, cada, cada problema que tiene la, la, la, la gente con algo yo creo que es algo discutible, debatible y, y qué mejor que con hechos y datos. ¿Has, ¿Has visto el vídeo que hay que utilizan la DNA de la gente, un grupo de gente, para mirar su historia y ven que el chico que viene de Egipto en realidad tiene antepasados de Suecia por ejemplo, ¿no? Y, pero pasó una cosa curiosa, que resulta que dos personas, un chico y una chica, que no se conocían de nada, que no eran del mismo país, tenían eh, antepasados eh, familiares. O sea, que eran primos lejanos, pero eran de la misma cepa, digamos, ¿no? Muy emocionante, muy emocionante, muy bonito de ver. Bueno, no lo he visto, pero es, es, es como es, es como es. Yo, uno mismo a veces, cuando tiene la oportunidad de viajar, yo apenas pude, fui a Estados Unidos, después a Francia. No sé dónde vaya después, pero sé que la gente se mueve, la gente cuando puede, migra. Es, es, es algo que está innato en como, como primates que somos. Hombre, siempre, siempre o sea antes antes de que la, las, ¿cómo se llaman? Las placas terrestres se movieron. Continentes estaban unidos, se podían caminar desde Inglaterra a Francia, no había el, el Canal de la Mancha en medio. Y Estados Unidos y no sé dónde más estaba unido también en un... No en fue un, ayer, hace, hace, hace, hace miles, miles y miles de años, evidentemente. Pero claro, en estos momentos la gente ha podido eh, transformar. Tra, trans, migrar, <risa> eh, han podido migrar sin, sin saber lo que era lo que estaban haciendo, porque estaban descubriendo el mundo, ¿no? Y, y hay indicios cuando los arqueólogos hacen excavaciones, encuentran cosas en Inglaterra, por ejemplo, de hace 3.500 años, que vienen de África o de Persia, que es hoy Irán, ¿no? Hace 3.000 años ya estaban negociando, ya estaban llevando bienes de un país a otro, joyas, metales, cuando descubrieron metales y todo esto, bronce y todo esto. Imagínate, es, es... Hemos, hemos venido muy lejos de lo que éramos, pero podemos ser mucho mejor. Y esto es lo que la LRB nos ofrece, evolucionar, seguir evolucionando para el bien de todos, para el bien de todos, porque somos muchos. Y no lo estamos manejando bien. Chicos y chicas, con mucho lástima voy a tener que despedirme. Me está entrando el sueño de la, del antihistamínico. Y voy a aprovechar para pegarme una buena noche de dormir. Así que nos vemos la semana que viene. Um, capítulo 6, que se llama... Se llama... El futuro, un futuro por diseño Emergiendo hacia un futuro más sensato primeros pasos okay. Y es mucho más largo esto Igual esto lo tenemos que hacer en dos partes también Porque habla de energías Y de uf, y un montón de cosas dos, dos o tres semanas Es muy largo Este, este capítulo O oh, cuatro, madre mía ¿Cuántas páginas vamos ya? Joder. La automatización Y todo esto toca, así que es un capítulo Muy largo Voy a parar la grabación. Tania, ¿qué te ha parecido? Sí. El, ¿Te ha gustado el, la sesión? Sí, me ha gustado, me parece bastante interesante. Me ¿Te la semana me que viene más. entonces? Yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Y Pili, ¿tú también no? ¿O verás la semana que viene? Pues la semana que viene creo que sí, pero no lo puedo asegurar. Ok, vale. Si no estás cantando. Mm. Besitos a todos. Beso. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.